hola qué tal muy pero muy buenas noches 22 con dos minutos presentación nueva tenemos en estos momentos en ataque directo fútbol femenino por la señal de tu zona x www.facebook.com slash tu zona x para que nos pueda sintonizar en el streaming y también en nuestro facebook fanpage de ataque directo eh, ataque directo fm femenino masculino y por supuesto, seguirnos en las redes sociales de Tu Zona X, en Twitter y en Instagram, arroba tuzonax, y en Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, y en Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio, y antes de comenzar el programa, queremos aclarar un tema que se ha hablado dentro del transcurso del día, que es lo siguiente. La ministra de, de Deportes, Cecilia Pérez, acaba de señalar que acaba de brindar. Permisos para que algunos clubes deportivos, tanto de primera división A como primera división B, vuelvan a sus entrenamientos, obviamente respetando los códigos de cuarentena y de sanitización debido al coronavirus. Por lógica, hay algunos clubes que no cumplen todo esto porque se mantiene la cuarentena en sus regiones, pero eso no significa que el fútbol va a volver pronto. No, todavía no hay una fecha definitiva, pero... Sí pueden volver a entrenar, pero tienen que hacerse los controles respectivos para que no existan más rebrotes como lo que sucedió en su momento en Europa. También volverían a, a entrenar los deportistas de alto rendimiento olímpico, pero, y a lo que nos compete en estos momentos... Lamentablemente la tercera división y en especial el fútbol femenino todavía no tienen cabida en estas normas porque aún no se define lo que va a pasar con la ANFP ya que hay elecciones a fines de mes para reemplazar a Sebastián Moreno y también definir cómo realmente va a ser el campeonato del fútbol femenino porque supuestamente hay un torneo de transición que se va a jugar en octubre pero todavía no hay nada dicho al respecto. Daniela Contreras, Dani 9, amiga mía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece estas medidas que te acabo de comentar en estos momentos? Hola Gonzalo, buenas noches y bienvenida a toda la gente que está conectada en este momento a nuestro programa y también ansiosa por escuchar la entrevista que vamos a tener. Eh, me gustaría, sí, me gustaría expresar mi opinión al respecto sobre esta medida que pretende implementar el gobierno. Y la verdad es que siento que si bien es muy importante que los deportistas de alto rendimiento vuelvan a sus entrenamientos, porque obviamente con, con esta cuarentena y con los espacios reducidos no han podido entrenar en las mejores condiciones ni, ni, ni a lo mejor mejorar su, su rendimiento. Creo que el país no está preparado todavía para, para que la gente empiece a normalizar su, sus actividades. Y eso me parece un poco grave, la verdad, bien grave. Eh, y me gustaría que ojalá esos 884 deportistas chilenos que van a tener ese permiso, eh, ojalá que, que, que pudiesen aguantar un poquito más de tiempo para que, que bajaran las tasas de contagio y que pudiera el país estabilizarse. En cuanto a lo que estamos viviendo con el COVID. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso quería darte el espacio para que manifestaras también lo que comentabas. Bueno, lo habíamos conversado dentro del transcurso del día y sí, es un tema muy complejo. Hay que ver qué va a pasar con, con los casos dentro de todo nuestro país, cómo se... Va a ir la curva, si va a bajar, si va a subir, si vamos a retomar nuestra vida, pero todo depende de nosotros mismos, que hagamos casos en las indicaciones y que también eh, los futbolistas y los deportistas de alto rendimiento se cuiden y no tengan ningún inconveniente en lo que es su salud. Dejamos de lado este tema que estábamos conversando con Daniela porque tenemos una invitada de lujo, gentileza de nuestros amigos de Fútbol Conet y agradezco personalmente a mi gran amigo personal Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso, por hacer las gestiones respectivas, porque me siento honrado y debo, debo decirlo, porque estoy con dos históricas del fútbol sudamericano. Una que es compañera de labores en ataque directo y... Y fue parte de nuestra selección nacional en la década pasada. Y la invitada del día de hoy tiene una carrera fascinante. Tanto en el aspecto futbolístico como en el aspecto como entrenadora profesional. Sus mayores logros como futbolista los logra en el cuadro de universitario de deportes. También participó en Sporting Cristal. En Copsol. Y fue seleccionada de Perú donde obtuvo el primer triunfo ante Chile en el año 1998, donde su escuadra sale tercera en el Sudamericano Femenino que se realizó en Mar del Plata en marzo del año 1998. Tras su retiro se dedica a estudiar exhaustivamente, participa en equipos de futsal, ya sea femeninos o masculinos, fue seleccionadora de, de su país. Y, y también hizo cursos para perfeccionarse como entrenadora en la Escuela del Real Madrid Para nosotros acá en Ataque Directo le damos la bienvenida a Vivian Aires desde Perú Vivian, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Gonzalo, buenas noches Daniela Aquí pues este, ansiosa, eh, feliz, contenta de poder, eh, no sé, dar a conocer un poco de, de mi trayectoria Y sobre todo hablar de, de fútbol que es lo que más nos encanta, ¿no? ¿Cómo surge Vivian Aires como futbolista profesional? A ver, eh, el fútbol a mí llega tarde, pero llega tarde a nivel competitivo, ¿no? A nivel de, de ligas, pero llegó, como llega para, a todos los hombres, eh, empecé a jugar desde los tres años, eh, tengo hermanos mayores que yo y entonces ellos me agarraban como pushing ball, o sea, me tiraban ahí que yo sea el, el, el rival y aprendí a jugar fútbol con ellos, ¿no? Entonces me fui desarrollando y recién a los 20 no me acuerdo qué edad 23 24 25 máximo empezamos a jugar fútbol este a nivel competitivo pero eh, yo me inicio en el fútbol ya eh, competitivo porque me voy a, a Canadá me llevan a Montreal a jugar eh, en, en un equipo que se llama Omega de Montreal y estando allá me llaman de Perú para decirme si quería jugar fútbol porque si, se iniciaba la primera liga eh, de fútbol, eh, femenina, no voy a decir profesional porque no era profesional, y, este, y yo regreso porque en Canadá tampoco se jugaba por plata y la verdad, este, hacía demasiado frío, <ríe> quiero ir a, a Perú, regreso a Perú y, y bacán, este, regresé para Perú y así empieza mi trayectoria en el fútbol, ¿no? Que es en la U, dicho sea de paso, no, no en la U de Chile, sino en la U de Perú. <ríe> Claro, o sea, comprendemos eso, Dani Sí, Vivian, ¿en qué año surge esa oportunidad de, de viajar a Canadá? ¿Y cómo? Pensando en que en el momento en que sucedió eh, Era mucho menos visto el fútbol femenino Por lo tanto, era más difícil eh, A ver, yo la verdad tenía un enamorado eh, Que en el momento que estaba con él Él se va por un tema laboral, se va a trabajar a Canadá y él, eh, él, su padre era muy conocido aquí en Perú, eh, un periodista muy conocido Y entonces él incursiona en el periodismo allá en Canadá Entonces eh, se mete por todo lo que es el fútbol eh, femenino Y es más, él me manda, me acuerdo esa, aquella vez porque hablé con Andrea, no sé si conocen a Andrea Rodebach Ella eh, ha, ha sido para mí una de las mejores jugadoras mexicanas Y me manda una foto de Andrea Rodebach porque él, él me conocía, él sabía cómo jugaba yo, ¿no? me dijo tienes que venirte aquí, hizo los contactos y me, me, me llevaron para jugar allá y estuve jugando allá un tiempo eh, hasta que se presenta la oportunidad de jugar en la U, así es que decido regresar, eh, la verdad terminé con él, entonces este, como no sí. funcionó, me regresé. <risa> Una mezcolanza de amor y fútbol, tus inicios, podríamos decir. Ah, eras más chica, no, no vivías de fútbol. O sea, si tú me dices hoy, hoy, ahora, y, y tengo, no sé, 23 y estoy jugando, pues definitivamente no me regreso porque son otros tiempos, ¿no? En ese momento yo sabía que del fútbol no iba a vivir, ¿no? Por lo menos como jugadora no. De, como entrenador sí vivo, pero como jugadora no, ¿no? Y en este caso, ¿qué significa para ti el cuadro de universitario de deportes? No solamente en tu carrera como futbolista, sino que también a nivel personal. A ver, eh, yo no sé por qué los jugadores cuando ya llegan a profesionales nunca dicen de qué, de qué equipo son hinchas. Yo siempre voy a decir, soy hincha de la U y siempre voy a ser hincha de la U. Por más que el equipo esté jugando mal, por más que no gane ya hace tiempo. En el caso del femenino, no. El femenino es un equipo que no sé, no sé cuántos torneos ya han habido, pero me invento, de 20 torneos, 18 hemos ganado, ¿no? Así es que eh, la U es para mí es, es, es del equipo del que me enamoré desde niña y por el cual pues me gusta el fútbol, ¿no? Así es que significa mucho en, en mi vida, ¿no? ¿Sabes, Daniela? Yo estoy de acuerdo en este caso con Vivian y no solamente los futbolistas, sino que también los comunicadores tenemos ese mal hábito de esconder nuestro, nuestro equipo predilecto por el afán de no, no caer mal con el resto, pero yo creo que uno también tiene que mantener esa objetividad al respecto, aunque eso se da siempre en la lógica, porque el comunicador o el futbolista critica más siempre al equipo que más le gusta. Eh, lo, que, lo que pasa es que no hay una objetividad más bien, ¿no? En tu corazoncito se, se, se va para un lado, eh, tú te das cuenta cuando un periodista, por ejemplo, habla, tú te das cuenta de qué hincha, de qué equipo es hincha, ¿no? O a veces sabes, eh, para, para mí es mejor porque, vamos a suponer, tú dices que eres hincha de, no sé, por ahí Choco, eh, no sé, de Colo-Colo, y de repente estás hablando y estás dándole palo a Colo-Colo, y eso se ve mejor porque la gente te va a ver con mayor... O sea, oye, es un periodista serio porque el corazón no deja que lo venza. Pero este, cuando de repente no dices hincha de qué equipo eres y siempre defiendes a un equipo, y ese equipo, vamos a decirlo así, no está bien, la gente va a empezar a decirte, nada, no, es que este es hincha de ese equipo, ¿no? Así es que yo pienso que cuando la gente es sincera y es objetiva, eh, no le va a ir mal, más bien, le va a ir muy bien. Claro que sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Daniela. Sí. Eh, Gonzalo, a mí me gustaría indagar un poco sobre la carrera de Vivian, pero ya en la selección de Perú. Eh, más. Sí, Vivian eh, El primer partido Si no me equivoco Que ganó Perú como selección Fue en el sudamericano De 1998 Y ante Chile ¿Qué significó eso para ti? Porque estuviste Formando ese plantel Y, y también tuviste <risas> La posibilidad de estar en cancha eh, Sí eh, Sabes que el nosotros terminamos el campeonato en el 97, sale la U campeón y nos dicen se va a hacer la convocatoria para el primer sudamericano, bueno, dicen la historia que ha habido otros en los 70, pero bueno, no, no lo sé la verdad, pero ya oficialmente el primer sudamericano re registrado se puede decir que es, es el de 1998 donde participan las 10 selecciones de Sudamérica, ¿no? Eh, y bueno, es la, es la convocatoria y tuvimos solamente eh, enero, febrero y parte de marzo de preparación para ir a este sudamericano. Y como preparación fuimos a hacer una gira antes, que fue precisamente a Chile y Argentina, donde nos fue muy bien en Chile. Es más, terminó casi en bronca en Chile. Jugamos, jugamos dos, dos partidos y de ahí nos fuimos a jugar a Argentina. Eh, ahí tengo una, una experiencia un poco desagradable eh, con el tema de de la organización en ese momento, o sea, no, nosotros, o sea no solamente eh, Perú como selección, sino las mismas jugadoras argentinas, porque hubo mucha discriminación en, en, en el partido que nosotros íbamos a jugar, ¿no? Pero voy a ir a, a, a, al sudamericano en sí. Nos preparamos, tuvimos esta, esta preparación, fuimos a Argentina y, este, y empezamos eh, con el primer partido perdiendo contra Brasil 15-0. Nos dieron, nos dieron katana, pero eh, todo el mundo decía que Perú, bueno, a lo largo cuando terminó el sudamericano, el único equipo que salió a jugarle a Brasil fue Perú, porque todos los equipos que jugaron contra Brasil se metieron atrás y bueno, yo no quiero que Brasil me meta, no sé, 15, 16 goles, ¿no? Y eso tiene anécdota, porque después nos este nos escribían por, bueno, no me acuerdo si había correo o era, era llamada por teléfono, porque no existía el celular. Este, y nos decían, ahora ya saben lo que se siente, ¿no? Ya saben cómo, cómo siente... Eh, en ese momento había un equipo que se llamaba, no sé, no, ahorita no me acuerdo los nombres, pero era un equipo que siempre que jugábamos, ya sea la U, el Cristal, les metíamos 15, 16 goles, ¿no? eran los equipos malos. Entonces ya nos, dejé, nos decían a nosotras, ahora ya saben lo que se siente, ¿no? Ya saben lo que se siente que te metan 15, ¿no? Entonces, para nosotros fue horrible, llegamos al hotel... Eh, este, nadie quería bajar a comer, nos, nos obligaron a bajar a comer y de ahí en adelante no paramos hasta, hasta jugar eh, el, el pase al, al, a, por, para, el, para el título, ¿no? Nosotros nos dijimos, bueno, a nosotros no nos van a hacer esto, sabíamos que eran, éramos buenas, pero Brasil ya tenía años, ju años jugando, años practicando y bueno, y, y no hay que tapar el sol con un dedo que técnicamente pues sus jugadoras este, no tienen dos por puesto, sino tres por puesto, ¿no? Así es que este, fuimos osadas, salimos a jugarles de igual a igual y cobramos, ¿no? Así es que este, de ahí en adelante creo que el segundo partido fue contra Chile, eh, después fue contra Ecuador, la verdad, ¿no? La verdad, te miento si te digo contra quién fue. Esa foto es de, del hotel donde estábamos porque en, en esa época pues todas las selecciones se, se hospedaban en el mismo hotel. Esas son las brasileras, ¿no? entonces eh, le ganamos a chile nuevamente se repitió el, el, el score que se, se, se repitió el score que veníamos, este, que habíamos jugado en la previa en, en, en la gira que tuvimos contra contra chile ¿no? y de ahí jugamos contra ecuador si no me equivoco y después el pase al, al, por el campeonato lo jugamos contra perdón el pase para, para entrar a lo jugamos contra colombia que les ganamos y después pasa, jugamos contra Argentina para el pase a la final ¿no? y el pase a la final eh, no fuimos a penales y el árbitro, la arquera de nosotros tapa el gol cuando en esa época no te veían si se adelantaba un paso porque siempre se adelantaban un paso y bueno obviamente está jugando en Argentina eh, no validó el, el, el gol que tapó la arquera de nosotras y bueno al final fallamos y y no pasamos a la final, ¿no? Así es que hubiera sido tal vez nuestro primer mundial porque en ese entonces iban los dos primeros equipos, perdón, eh, iba el equipo campeón y el segundo iba a un repechaje, ¿no? ¿Qué sentimos? Sentimos mucho porque ganar tu primer partido con Chile, oh, imagínate, ¿no? Eh, veníamos de haber perdido contra Brasil y luego lo ganas, te levanta la moral y te sientes pues que sí se puede, ¿no? Así es que... Nada, eso es básicamente la experiencia en, en ese sudamericano, donde el nivel era era era relativamente bueno, porque no era malo, era bueno. Eh, habían, o, o, claro, habían selecciones que tenían jugadoras muy, muy buenas, pero las las demás no todas eran buenas, ¿no? Así es que hoy sí, pues ya tú ves un, un, un nivel de, de selección en todas las selecciones donde la media es, pues, de, de medio para de la mitad para arriba, ¿no? Y no, no una jugadora que todavía todavía le falta, ¿no? Entonces así es que hubo una bonita camada de Perú en esa, en esa época, que es eh, siempre nos están diciendo pues fue la mejor época de Perú, ¿no? porque Bien, se logró un tercer perfecto. lugar, luego pasaron un poquito de años, fuimos campeonas bolivarianas, y, pero después hubo un bache en Perú y desapareció el fútbol porque desapareció como cinco años, o sea, desde el 2005 casi hasta el 2010, y después este, ya ha empezado otra vez, pero todos los países siguieron, ¿no? Siguieron, siguieron, y nosotros en vez de haber aprovechado ese, esa fama que estaba teniendo el fútbol femenino, eh, lo tiramos para abajo, ¿no? Y, y nada, hoy estamos tratando de levantarlo, ¿no? Sí. Para retomar el tema de anécdota, tengo entendido que ese partido que ustedes le ganan a Chile con gol de Susana Quintana, usted se perdió un penal, ¿cierto? Eh, no. Por algo leí algo leí al respecto que se había perdido un penal y lo otro complementando el dato de. Ah oh, no no. Sí, eh, voy a patear un penal. Eh, y yo recuerdo que el presidente en ese momento me dice, Vivian, lo partíaste perfecto, ¿no? Porque le, porque le di el palo, o sea, le di al palo. Más esquinado no lo pude meter, le di al palo y bueno. Y, y, y, y va al palo, si me has hecho acordar, mira. Va al palo y la arquera se voltea porque ya hace esto, va al palo y la bola va hacia sus manos, ¿no? O sea, fue al palo, fue una carambola, ¿no? Así es que por eso me dijo, ¿no? Fue el penal que mejor, o sea, el penal perfecto, ¿no? La tiraste al palo para que le agarre la arquera. Pero bueno, ganamos, lo que importa al final era que ganamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno, la gente no entiende que cuando uno va a patear un penal, si bien el arco es este, grande, pero ahí cuando tú vas a patear el arco, el arco se te hace chiquitito, ¿no? <risa> Claro porque, que es... Porque quien tiene más que perder es el que va a patear. Entonces, como sabes que tienes, eh, perdón, como sabes que tienes más para ganar, te pone, eso te pone más nervioso, ¿no? Entonces, como sabes que tienes todas las de ganar, lo primero que piensas es voy a perder. entonces las fallas, ¿no? Algo que aprendí y de ahí en adelante, pues, dije, no vuelvo a fallar un penal, ¿no? Suele pasar eso. Y lo otro que también como dato estadístico, al respecto que usted comentaba de Brasil, que promedio metió 12 goles por partido, eh, anotó la... Cifra de 60 goles en ese campeonato que hasta el día de hoy ni en el fútbol masculino se ha superado, lo cual no es menor. 60 eh, goles. Sí, era, era una volante con mucho gol, eh, pero habían otras que metían más goles, sí, pero que eran las delanteras, pero sí era algo notorio porque un volante con tanto gol era raro, ¿no? Por eso yo, a mí me podían poner a jugar de delantera yeah. y yo no tenía ningún problema, ¿no? Pero jugar de delantera precisamente no era lo que más me gustaba porque muchas veces tienes que recibir la bola de espaldas y no era lo que más me gustaba, ¿no? No me sentía tan cómoda así. ¿Vivian? Sí. Um, ¿en, ¿En ese sudamericano fuiste entablar relación con la selección chilena o alguna jugadora, no sé si ¿Si tienes el recuerdo de alguna de ellas o conservas alguna amistad el día de hoy? Eh, no, no porque, como te dije, previo al sudamericano, nosotros hicimos dos partidos contra Chile y en el segundo partido nosotros terminamos en bronca, nosotros nos peleamos, ¿no? Eh, hubo una falta, porque me acuerdo, hubo una falta contra, contra mí, que me levantaron, terminó al suelo, entonces, este, obviamente, como, como sabes que es en el fútbol, vino en medio del conato, y, y, y sí, tengo que confesar: estando en el piso, yo levanto la cara y veo una, una compañera mía que por atrás, de todo el tumulto, porque estaban todo el mundo alrededor, este, viene y le mete un, un golpe a, a, la, a la chilena que me había pateado a mí, ¿no? Y salió corriendo, salió disparada, ¿no? Y, este, y todas golpearon y se armó el, el despelote. Entonces, yo me imagino que por eso, cuando ya nos hemos encontrado en Sudamericano, porque, como te digo, estábamos todos en el mismo hotel, este, no, no nos cruzábamos, ¿no? O sea, eh, nosotros hemos hablado, y yo recuerdo haber conversado mucho con la gente de Brasil y la gente de Argentina, porque la verdad también no nos dejaban salir, ¿no? Estábamos en los cuartos y había, me acuerdo, en ese hotel, en el primer piso, había una zona de recreación y ahí era el único sitio donde te podías encontrar, porque después era todo muy muy rígido, ¿no? No puedes ir para allá, no vayas para acá. Este, eh, si las chilenas, este, no sé, cenaban a las 7, nosotros cenábamos a las 8, era muy raro. Entonces, justo sí, sí, sí, sí. coincidíamos más con la gente de Brasil y Argentina, ¿no? Pero no no con Chile, pero, pero no, o sea, no hubo gran problema, excepto esa, esa anécdota que te digo, porque yo siempre lo cuento porque me maté de la risa, ¿no? Yo estando en el piso porque mi compañera era pequeñita y le mete le un combo, un combo es un puñete, por atrás, a la que me había, porque sí, me, me golpeó, me dio muy, muy duro, y, este, y se armó la, la bronca en ese momento, ¿no? Pero bronca que no llegó a puñetes ni nada, sino a, a perseguirnos todos por el campo, ¿no? Claro que yo no me di por enterada porque estaba en el piso, ¿no? Pero este, sí, muy anecdótico. Sí sí recuerdo, sí recuerdo que, eh, que eh, después cuando después Chile ha venido Chile a Perú a, una, a, un, eh, a, a un partido amistoso con, con Perú en, en Chincha, yo fui a ver porque yo ya no jugaba, eh, y, y una de las, de las chicas de Chile se acercó a mí, me dijo, hola, Bibia, ella se acordaba de mí, ¿no? Eh, no tengo ahorita el nombre. Y después cuando la vi dije, sí, me acuerdo de ti, pero, bueno, son tantos años, no me acuerdo el nombre, pero... Es, lo, es, es más o menos que ella este, me hizo acordar de aquel momento, ¿no? Pero era, era ella, ella la que se acordaba un poco eh, más de mí, porque yo de verdad soy pésima, te puedo ver hoy día, te puedo ver durante un año, y pasan dos años y yo esa cara la conozco. y No es que sea sobrada, sino que simplemente no soy fisionomista, así es que las caras se me, se me van, ¿no? Claro. Comentaste que... Mm... Eh, después hablaba más con, con la selección de Argentina, pero en el comienzo de ese sudamericano tuvieron un episodio donde dijiste que había sido un, un poco discriminatoria. Ah, lo, sí, lo que pasa es que, a... que, que fuimos a, a jugar a Argentina en la gira y fuimos más o menos fue en febrero, y tú sabes que en Argentina hacen los campeonatos de verano, ¿no? los torneos de verano, los hombres. Y estábamos para jugar, eh, íbamos a jugar de preliminar, de, no recuerdo si era de River, pero era en Mar del Plata, recuerdo el partido Y, y fuimos a jugar de preliminar y nos citaron a las 7 porque el partido de ser a las 8 porque el partido de ellos se jugaba a las 10 de la noche Cuando nosotros llegamos nos dijeron que el partido nos iba a dar hasta después de jugar con ellos porque si no les malográbamos el campo Obviamente, nosotras que vamos a esperar hasta las 12 de la noche para jugar. Sí, hasta las 12 de la noche. El estadio estaba lleno, esperamos, estábamos ahí desde las 7 de la noche. Eh, eran las 10, empezó el partido, sí, muy entretenido todo. Ya eran las 11, 12, terminó. Y nos dicen, sí, el partido se va a dar, van a jugar. Eh, nosotros nos miramos, yo de verdad, memoria de sueño. Eh, ya todas estábamos con, con muchos sueños, sobre todo porque también nosotras estábamos con el, el horario cambiado. Bueno, no cambiado, pero teníamos dos horas, de eh, diferencia con Perú más. Eh, y jugamos a las doce y media, casi la una de la, de la... porque a las 12 terminó el partido de ellos. Bajamos, mientras que calientas y todo, jugamos a la una de la mañana. ¿no? Eh, ya no, me, no recuerdo cómo terminó, creo que terminó 2-1 el partido, ganaron ellas. Eh, fue muy buen partido, pero sí, eh, tanto Argentina como nosotros estábamos muy, muy fastidiados eh, por el trato que habíamos recibido, ¿no? O sea, no éramos un club, era una selección nacional y qué tanto podíamos malograr el, el césped, ¿no? Así es que eso fue lo que pasó. Siempre dije que era por un tema de machismo, eh, siempre he dicho que en Sudamérica hay mucho machismo, pero... En ese momento, hoy ya cambió un poco Argentina, pero en ese momento en Argentina el machismo era muy muy fuerte, ¿no? Mira qué importante lo que tú comentas en este caso, Vivian, el tema del machismo, y aquí como, como hombre también uno tiene que hacerse la autocrítica al respecto, porque es un tema que ha ido, yo siento que cada día... ...cuestionándose para que ustedes, no solamente en el ámbito futbolístico... ...sino que en el ámbito de, de vida, sean tratadas con el respeto que se merecen. No solamente en el aspecto social, en lo político, sino que también en el aspecto laboral. Que tengan los mismos derechos, los mismos deberes y que tengan las mismas facilidades para el crecimiento. Y eso es lo que estamos aportando, claro está, para el fútbol femenino a nivel sud sudamericano. Que tenga el mismo crecimiento... Y las mismas igualdades y oportunidades de, de desarrollo para que podamos potenciar eh, este hermoso deporte que a nosotros nos gusta tanto que es el fútbol. Exacto, eh, lo único que pedimos es un poco de, entendemos que no generamos, el, no movemos el dinero que mueven los hombres, pero si nosotros regresamos, eh, vamos 100 años atrás, 50 años atrás, el fútbol masculino no movía la plata que mueve hoy. Entonces, denos la oportunidad de que yo sé que el, el gran problema del fútbol femenino, que tal vez hasta el día de hoy no sea 100% atractivo, es porque muchas de las chicas que actualmente juegan no se iniciaron desde, las, desde la barriga de las mamás, no se iniciaron a los 10, 12 años, y que ya vienen con, con este, habilidades diferentes, ¿no? No tienen la misma técnica, no tienen la misma, eh, las mismas este, habilidades para, para jugar al fútbol, que no es lo mismo con una niña que empieza a los tres años, ¿no? Tal vez esa es la diferencia en ese grupo de, de jugadoras de, de Perú, de esa época, porque eh, te tiras 15, 20 años atrás y éramos la mayoría que habíamos jugado en la calle con nuestros hermanos desde los tres años, cuatro años, cinco años, y sin embargo, años después, ves de a chicas que, que juegan fútbol, están en una selección, pero empezaron a jugar fútbol recién a los 10, 12 años, ¿no? Entonces... Ves mucha diferencia técnica y, y, y eso no permite, obviamente, a ah, las chicas no saben jugar. Claro, antes tú jugabas en la calle, hoy los tiempos cambiaron y se volvió peligroso y ya la gente no salía a jugar a las calles. Entonces, esto va a cambiar porque ya la gente, ya dice, ya la mujer no se siente mal por jugar al fútbol. Entonces, esto va a cambiar a medida que las chicas se inicien desde temprana edad. Entonces, las niñas que están empezando hoy a los 6 años y aquí a 10 años tú vas a ver un nivel de competencia en una sub-17 muy bueno, muy alto. No, no vas a ver que todavía hay chicas que tienen deficiencias. Es más, en las selecciones mayores todavía hay algunas chicas que tienen algunas deficiencias. Pero claro, es lo mejor que hay en ese país en ese momento, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de estar en el Mundial de Francia ahora eh, y fui a ver las dos semifinales y la final del Mundial del y, y si bien, claro, el show, el espectáculo es un mundial, es todo, o sea, se vive como sea, se vive en un mundial, pero todavía, pues, tú, tú sientes que todavía falta un poquito, ¿no? Falta un poquito para, para tener esa, ese, ese atractivo al 100% que lo tiene el de hombres, ¿no? Pero, pero igual es algo muy lindo, muy bueno y que esto va a mejorar, pero denos la oportunidad de poder crecer, por lo menos... No nos pongan trabas, ¿no? Sí. Viviana, a propósito de ese Mundial de Francia, eh, ¿alguna jugadora que te haya llamado la atención, así como una jugadora revelación, que, que hayas observado y que te haya gustado su, su estilo? Mira, la verdad eh, no pude ver mucho del mundial porque me encontraba en España haciendo una maestría en dirección de fútbol y obviamente tú sabes que moverte en Europa es facilísimo porque estás cerca. Así es que cuando eh, se me dio la oportunidad de poder ir al mundial solamente pude ver esos tres partidos y por ahí vi un partido más, eh, pero no no en presencial sino por tele. Entonces, yo obviamente me, me encontraba en Madrid, eh, no, no podía por la maestría ver, este, no tenía tiempo para ver los partidos, pero siempre tú esperas, pues, eh, de la potencia que es Estados Unidos, no esperas ver eh, un nivel muy alto de ellas. Eh, no, no Te mentiría si te digo que las conozco a todas porque, como dije antes, empezó el programa no es como el de los hombres, ¿no? Tú haces clic y sabes, Cristiano Ronaldo, sabes toda la, la vida de Cristiano, de todos los jugadores del mundo, o sea, de, de este, de Messi, no sé, de. ¿Cómo se llama el jugador de ustedes que está en Barcelona? Me olvidé el nombre. Arturo Vidal. Arturo Vidal, o sea, ¿entiendes? O sea, sin necesidad yo de seguirlo, sé de ellos, ¿no? O sea, y si no me dan información de las mujeres y no tengo dónde encontrarlas, Difícilmente pueda saber que, quién es la mejor Pero me gustó, por ejemplo, la defensa central de, de Francia Una morena, ella, alta, no recuerdo el nombre de ella eh, Me gustó la número... La, creo que era, la, era una mixta de España eh, Que movió mucho el equipo, que tampoco sé el nombre eh, Y esperé un poquito más de Estados Unidos No, eh, No, no, no... No me terminó de llenar eh, esta, no la Rapinoe porque yo creo que para la edad, porque yo creo que ya fue su último mundial, rindió, rindió dentro de las expectativas, pero esperaba más de la otra chica que es conocida, no, no recuerdo su nombre ahorita, soy pésima con los nombres, perdónenme. Alex Morgan. Alex Morgan, no, ella por ejemplo, esperé muchísimo más de ella. Eh, esperé una final muchísimo más fuerte que una Holanda le hiciera más pelea a, a Estados Unidos, pero el estadio era todo Estados Unidos ¿no? por donde tú giraras la cabeza todos eran de Estados Unidos eh, Holanda veía muy pocas camisetas anaranjadas eh, y yo creo que Holanda sintió el peso de la camiseta de Estados Unidos no porque Holanda venía muy bien y creo que le pudo haber hecho una gran pelea, no pero eh, yo creo que como vi el Mundial, la final debió ser Estados Unidos-Inglaterra. E Lástima que en la semifinal se encuentre Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? Y ya, ya no llega. Oiga, mi estimada Vivian. Dani, les tengo una gran noticia, queremos agradecer la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos a través de la señal de tu zona X, y hay mucha gente que tiene varias inquietudes y dudas de la carrera de Vivian y las vamos a ir respondiendo paulatinamente. Nos escribe acá, Francisco Samuel Galliguillos, dice Wendy Renard. Central de Francia y Jenny Hermoso de España, para aclarar los nombres Que tú habías comentado Gracias, gracias, tal cual Francisco, justamente, Francisco. Eh, Sí, justamente yo, yo quería aportar con eso Wendy Renard eh, Es una jugadora muy alta eh, Como defensa central según, sí. según la estadística acá Dice que mide 1,87m Y recién tiene 29 años O sea, le queda sí. harto todavía o a sea, los 35 años va a ser una máquina esa mujer en el lo próximo bueno, mundial. Lo, lo, bueno que en, lo bueno que en mujeres eh, el, el, el tiempo, el tiempo de, de retirada, digamos así, es más prolongado que el de hombres. Como hay todavía mucha competencia en hombres, o sea, eh, en mujeres todavía la competencia no es tan tan fuerte que te da tiempo a, a extender un poco más tu carrera, ¿no? Eh, ya más o menos a los 33, 34 años se están diciendo llave para tu casa, y yo creo que las mujeres podrían jugar tranquilamente hasta los 40, como es el caso de la brasilera, que contra ella jugué en el en, en 98, imagínate. Yeah, qué genial. Es este, tampoco me acuerdo el nombre, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué es, la, es la, la, la, la, oh, amiga, ella, y a ella la fregaba, es más, si no me acuerdo, creo que en una de las fotos que estás pasando está ella, si no está sí, ella, en ella, entonces, sí. Imagínate, imagínate, sí. tiene la vida y sigue jugando a muy buen nivel, pero se lo permite que es el nivel de la competencia, o sea, yo no creo que una, un jugador a los 40 años pueda ser titular y jugarse todo un partido si el nivel eh, fuera muchísimo más alto, entonces eso es un indicador de que todavía eh, a las mujeres nos está faltando esa intensidad, esa fuerza eh, para seguir eh, mejorando, ¿no? Y, y, y lo que toda la gente espera, sobre todo el público masculino, ¿no? No, las mujeres siempre comparando con los hombres. Nunca vamos a ser como los hombres, jamás. El que pretenda que seamos como los hombres eh, ya perdió, pero sí podemos dar un muy alto nivel y el muy alto nivel lo vamos a dar en medida de que la, la técnica de la mujer eh, mejore muchísimo, ¿no? Y sobre, y sobre todo se mejore mucho, creo que en el fútbol femenino, donde estamos un poquito flaquitos es en la parte del arco, ¿no? El arco es el mismo tamaño que usan los hombres y obviamente las mujeres no somos de metro noventa eh, y no tenemos Pero la potencia es... del hombre para saltar, pues. Pero hay saltan, discrepo, ¿no? hay discrepo y contigo... Disculpa, disculpa Dani. Ahí discrepo un poco con Vivian porque nosotros acá en el programa analizábamos al respecto y una de las cosas que nos llamó la atención del, del mundial que habían varias porteras, incluía nuestra Tiana Endler acá en Chile que pasaban el metro ochenta y a principios de año, no sé si ustedes se recuerdan, hubo una polémica por parte de Fabio Capello que él señalaba que eh, el arco para el fútbol femenino debiese ser más chico. Que el del fútbol masculino, que causó repercusión y todo lo demás. Pero yo considero que hay muy buenas porteras en lo que es el fútbol femenino a nivel gene general. Pero, pero creo que hay que esperar más tiempo y darle más cabida para que esto se siga potenciando. Pero yo creo que sí si hay potencial, hay harto. La holandesa, la portera norteamericana, que no me recuerdo este en este momento, no está tiene. Son los más sí, claros ejemplos sí. a decir. Lo que vi es que a nivel sudamericano. Y a nivel sudamericano, nuestra fortaleza no es tanto a la altura. Creo que Cristiana Ender es la única arquera alta que ha tenido Chile. Y, y, y, bueno, también ella tiene su genética por por parte del papá, que tiene descendencia alemana. Entonces, yo creo que si no fuera por eso, a lo mejor tendríamos una arquera más bajita. Pero, pero comparto que sí, eh, hay un muy buen trabajo y hay arqueras talentosas, pero esa sí es así, creo que es un factor común, que puede ser una debilidad también. Ojo, no digo que no sean talentosas, ¿eh? porque tú puedes tener una arquera de metro cincuenta y es súper talentosa, pero no, no le va a dar para llegar al ángulo, no le va a dar para hacer esas taja, atajadas espectaculares que tú lo ves en los hombres. Ahora, tú me hablas de las arqueras, claro, Estás hablando de, este, de la arquera de ustedes, que no sé pronunciar su, no, su apellido. Eh, Endler. ¿cómo? ¿Ah? ¿Endler? ¿Endler? Yeah, Endler. Ya, sí, Endler, por ejemplo, Endler. es súper alta, es tan alta o más alta que, que muchos arqueros hombres. O sea, sí. obviamente, una arquera como en ella, sí, tú la vas a trabajar y sí, va a llegar. Pero como dice Daniela, pues acá en Perú, la arquera más alta que hemos tenido era la que estuvo en la época que estuve yo que Medía 1,72 y, y era altísima. Ojo, era altísima 1,72. Eh, la raza peruana, las chicas, precisamente no son de metro ochenta esas son las caucásicas. Pero en Perú, eh, si encuentras una una, una, este, una, persona, una jugadora que pueda ser alta y la quieras dirigir hacia el arco, pues no vas a tener muchas de metro ochenta Entonces, no hay mucha variedad y, y eso en general en todo en todo Sudamérica. O sea. Entonces, eso le quita un poco de espectáculo al fútbol porque, claro, tú tiras una pelota medianamente, un poquito esquinada y la arquera no va a llegar. Entonces, eh, una de las cosas que debemos trabajar mucho es en la potencia, en el remate de fuera, de, de, fuera del, ar, del área para, para precisamente aprovechar la deficiencia eh, que, que para mí tiene hoy el fútbol femenino y que es el arco. Pero, ojo, eso no quiere decir de que no hayan buenas arqueras. Hay buenas y muy, muy buenas, ¿no? Eh, pero no es el común denominador que sucede en todos los países, ¿no? O sea, tú ponte, haz, una, haz un una estudio ahorita, un análisis de todas las arqueras que hay en, en la liga de ustedes femenina y dime cuántas pasan el metro 75, ¿no? Eso es verdad. Eh, quiero continuar con los saludos en estos momentos Porque hay mucha gente que está posteando Y eso quería continuar Acá, por ejemplo, Francisco Galleguillo Para que tú sepas, Viviana Es una enciclopedia andante de fútbol femenino chileno Nuestro amigo Francisco Que algún día lo vamos a invitar, por supuesto, acá al programa Nos manda saludos También tenemos saludos por parte de Fútbol Connect Perú También que te saludan desde el streaming de Tu Zona X Y acá escribe lo siguiente, Francisco Dice... Naer, portera de Estados Unidos, pero ninguna como nuestra Tiane Endler. Y también te corrobora eh, la jugadora brasileña que también participó en la Copa América de Chile 2018 y jugó el Mundial de Francia, que es Formiga, que tiene 42 años. Así es. Así y ha conmigo. <risas> un pequeño datito que me decía eh, Vivian, que la portera de ella medía cerca de 1,72 metros. Y si nos vamos un poquito más hacia el norte, Estados Unidos, hay, hay una arquera que a mí yo, yo soy fanática de ella y que es Hope Solo. Y el dato curioso es que media, mide solamente 3 centímetros más que la arquera peruana en ese entonces, 1,75. Está esta acá, la que está ahí de arquera, la media rubia, ella. Ah, ella, ya, perfecto. Ella mide 1,72, no, no mide más. Claro, al lado de todas nosotras era altísima, porque yo mido 1,57. Claro. Con, con, con Chimpune mido 1,58 o 59, así es que... Pero, pasa, por pasa ejemplo, la... Marta Silva, la jugadora brasileña, creo que mide por ahí también, 1,58, no mide más de 1,60. Mira, tú sabes que yo vi bueno, a Marta y o vi o a Sisi, y yo me quedo con Sisi, te digo. ¿Sí? Antes, ¿Por ¿Qué? Sí. ¿Qué? Lo que pasa es que en ese entonces no el fútbol no tenía la propaganda ni la promoción que hay hoy. Eh, sí para mí era tremenda jugadora de Brasil. Muy, muy buena. No, bueno, no voy a decir que es mejor que Marta, pero era tan buena como Marta. Yo creo que si hubiera nacido eh, 10 años después, eh, sí era muy, muy buena. Muy buena. Era una jugadora muy completa. Tenía Perfecto. Disparo de media distancia, bueno, muy buena. Pero no, nadie, la no. nadie la conoce. La <risa> jugar. Oiga, mi estimada Vivian, vamos a cambiar un poquito de tema porque ya eh, tenemos que continuar con esta cronología de tu carrera como futbolista profesional. Ya hablamos de tus inicios como futbolista en, en Universitario de Deportes, tu paso por la selección peruana, el sudamericano del año 1998 pero pasó algo muy importante en tu carrera como futbolista, que es jugar por el Sporting Cristal. ¿Cómo tú describes esa experiencia? Fue una experiencia buena. Eh, los dos años que jugué ahí salimos campeones. Eh, me lleva el que era presidente en ese momento de, de Cristal, que es el señor Lombardi. Él quería que yo juegue por Cristal. Y bueno, se dieron algunas circunstancias que sucedieron en la U que me hacen llegar a, a Cristal. Eh, un club muy organizado la verdad, y donde tuve la, la oportunidad pues, de recibir por primera vez un, un salario, porque lo que nos daban en la U era realmente para los pasajes, pero ya en Cristal sí les pagaban a las jugadoras desde que nosotros jugábamos ya en la U en Cristal les pagaban, ¿no? así es que llegar a, la, a Cristal para mí, económicamente hablando, fue buenísimo eh, pero eh, vuelvo a repetir, en ese entonces el fútbol no lo veías como algo eh, del cual tú ibas a vivir eh, yo regreso después termino, salgo de Cristal me voy para Copsol y me voy porque estaban ahí las chicas que habían estado en la U conmigo no. eran mis amigas y jugábamos y éramos, éramos un grupo muy, muy unido es más, la selección peruana es la, está en, en proporción eh, tenía más jugadoras de la U que de Cristal ¿no? pero era básicamente la selección peruana estaba integrada por jugadoras de la U y de Cristal la experiencia fue buena, solo que el club quedaba lejos de mi casa, así había que, que manejar mucho. Yo andaba en moto, así es que me iba en moto a, la, a los entrenamientos. Eh, pero bueno, la experiencia, compañeras también buenísimas, muy buenas jugadoras. Pero bueno, al final tú optas en ese momento por irte donde, donde están tus amigas y que también son tan buenas como donde estabas, ¿no? y, te, y dejas de lado la plata porque la verdad... Eh, no era algo que yo necesitaba sinceramente, ¿no? Daniela, antes de darte el paso para preguntas, tenemos más posteos de nuestra gente. Mira, acá nos escribe Erwin Lanzberger, dice, "El jugar en Canadá cuando más joven te brindó algún beneficio en tu fútbol" y Kenneth Mesía, "Saludos para la profe Vivian, viéndola desde Lima, Perú" y dice que sí, sí, la jugadora brasileña a la cual usted se estaba refiriendo también jugaba futsal. Así es, que esos, así son los, es. esos son los posteos de la gente, mi estimada Daniela, que nos brinda a través del Facebook Live de tu Zona X y también de Ataque Directo FM. Eh, Canadá lo, lo que me, dio, me brindó es la oportunidad de ver eh, el nivel de competencia. ¿no? En, en Perú, yo cuando me voy a jugar a Canadá no jugaba fútbol en Perú. En, en Perú jugábamos fulbito eh, en la universidad o jugaba fulbito en el barrio, pero... No era, algo, no, no era una competencia que tú pudieras llegar a una selección nacional para nada, porque no existía. Eh, para mí fue, algo, fue un paso grande. Es más, cuando yo regreso a Perú, eh, estábamos entrenando y yo le sacaba, no sé, nos mandaban a trotar eh, al, alrededor del campo y yo les sacaba dos, tres vueltas, hasta cuatro vueltas a las chicas trotando. Pero si tú me preguntas cómo era yo en Canadá, pues yo siempre iba en el grupo de la mitad. Eh, porque marcaban un ritmo muy fuerte a la hora de trotar. Eh, y ya después, cuando yo llego a Perú, eh, yo marcaba el ritmo en Perú, ¿no? Porque las chicas eran, eran, eran lentas trotando, eh, y no es que eran lentas porque no podían correr más, sino porque no estás acostumbrada, no ves más allá, no sabes cómo pueden jugar más allá. Y sí, yo puedo, puedo decir que eh, aprendí bastante, y allá también era el fútbol amateur, pero hay algo que a mí me encantó, por ejemplo, que no esperaban que, que el club les pudiera dar, les brindar algo, ¿no? Ellas, este, me acuerdo un día, me dice Vivian, porque, bueno, me hablaban en inglés, eh, Vivian, nos vamos a reunir, en, el, no sé, por el, me invento en, en, en el McDonald's, eh, lleva tus zapatillas, un, una gorra, porque vamos a estar todo el día ahí en una esquina. Eh, vamos a estar este, pidiendo plata, entonces ellas iban con sus pancartas, eh, somos el club Omega de Montreal, eh, por favor apóyanos para, para poder afrontar el, el, el, la temporada del año. Hemos sido campeonas este, de Montreal el año pasado, oh, apóyanos. Entonces íbamos a, por las esquinas con una lata y, y, y, nos, y toda la gente colaboraba, entonces al final del día nos juntábamos todas, volteábamos las latas y hacer los paquetitos, ¿no? Yo recuerdo que sacamos en un día, porque claro, éramos las 22 jugadoras que jugábamos, nos habíamos distribuido por todas las, este, las esquinas, y yo recuerdo que sacamos cerca, no te miento, que llegamos a sacar cerca de 10 mil eh, dólares canadienses. ¿no? Era un montón de plata y con eso compraban los uniformes y, bueno, y todas las cosas. Eh, que puedes tener, lo bueno de allá es que en campos no, no gastan porque tú sabes, es como en Estados Unidos, tienen campos de fútbol por todos lados y simplemente hablan con la administración que van a usar el, el campo y ya está, ¿no? Eh, así es que fue una, una, una grata experiencia, ¿no? Entonces, eh, el, el tema es que a veces no nos apoyan como deberían apoyarnos pero no podemos tampoco esperar que nos estén apoyando, y si sino nosotros echar y empujar el carro para adelante, ¿no? Y sí, como dice Kenneth Mesías, este, el futsal es importantísimo para el desarrollo del jugador para el futsal, ¿no? Para el fútbol, ¿no? Daniela, dale más. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, te, no, te quería dar el pase. <ríe> Eso me refería. Ah, ya, genial. Eh, yo quisiera saber, Vivian... Eh, ¿Por qué decidiste dar el paso para formarte como entrenadora? ¿Y, y cómo fue ese proceso eh, remontándonos hacia años atrás cuando, cuando tomaste esa decisión? Y el mundo, el mundo en general, por, por la cultura que hay, eh, no está tan preparado para, para ser tan abierto de mente con las mujeres que se dedican, por ejemplo, a, a una labor o a una profesión donde hay más hombres? Eh, porque no tengo miedo a los retos, porque no me siento menos que un hombre y porque me creo una persona capaz y creo que si fui buena como jugadora, dije, ¿por qué no voy a ser buena como entrenadora? Si me preparo, puedo ser buena entrenadora. Leo, tengo buena lectura del fútbol, así es que dije, voy por ahí. Y cuando estaba siendo jugadora, yo entro a trabajar a la Universidad San Martín, eh, porque estaban buscando entrenador para el equipo femenino de futsal, ¿no? Y entro a trabajar a la Universidad de San Martín y empiezo a ver oportunidades y estando en Cristal me ofrecen estudiar la carrera de entrenador que en ese momento era en la Asociación Peruana de Fútbol y llevé un año el curso. Y de ahí este, empiezo ya, pero me empiezo a desarrollar más por la parte de futsal y y me invitan a participar, a dirigir a un equipo que se llama Diablos Rojos, que, era, que pertenece a la liga eh, de Copa Perú, digamos, a la liga de, de Barranco, pero que deriva porque son varios eh, torneos, que, o sea, varias etapas que se juegan en la, en la Copa Perú para llegar al fútbol profesional. Entonces yo entro en la primera etapa, digamos así, y fuimos avanzando y, este, y me empiezo a ser conocida. Y luego, cuando estoy trabajando con el, futbol, con el futsal femenino, eh, yo voy y digo a, a la universidad, y le dije, eh, porque había futsal masculino, y yo les digo eh, que quería armar el equipo de masculino, ¿no? Y me dicen, nada ah, Vivian, es, o sea, como que los chicos no, no dan pie con bola, ¿no? Y dije, dame dos meses, y si me das dos meses, eh, y si las cosas van bien, este, me van a pagar el doble, les dije. Me dijeron, ya, ok, no creyeron, y al final me tuvieron que pagar el doble, porque las cosas funcionaron, eh, fue un éxito el futsal masculino en la San Martín, eh, no solamente ya participábamos a nivel universitario, sino a nivel de clubes, pero eh, empieza a haber problemas porque obviamente cuando ya participas a nivel de clubes, donde en los clubes les pagaban a los jugadores y a los míos pues no les pagaban ni tampoco recibían una beca, eh, difícilmente tú podías sostener una, una, un nivel de competencia, pero a pesar de eso, nosotros llegamos a ser campeones nacionales, eh, jugamos una Copa, una Merconorte que vendría a ser una Copa Libertadores de futsal, y entonces eh, el futsal se transmitía en el Perú a través de la televisión, y yo empecé a ser más conocida, más conocida, dirigía fútbol, también trabajaba en ese momento en el colegio Carmelitas, y era la jefa de la unidad técnica del de, de fútbol del colegio, pero era solamente de hombres, ¿no? O sea, todo lo que era fútbol yo siempre fue con hombres, ¿no? Y tuve buena experiencia, nos fue bien, fuimos campeones en diferentes categorías y me llega la oportunidad y me llaman para dirigir la selección nacional. Eh, y, y llego a la selección nacional pero porque me conocían del futsal, ¿no? Entonces, eh, la persona que, que, que me lleva eh, dice, bueno, si ella tiene la capacidad de poder carajear a los hombres y los hombres la respeten porque se veía el respeto que había de ellos hacia mí, pues con mayor razón va a poder con las mujeres, ¿no? Así es que este, al final el fútbol es fútbol, no, la técnica no es diferente para el hombre ni para la mujer, es exactamente la misma, los conceptos, los principios, eh, la táctica, todo es igual, así es que simplemente empecé a trabajar y, y, y bueno, eh, la idea era trabajar, quedarme ocho años en la Federación, pero este, solamente fueron dos años y, bueno, se, cortan, eh, se cortó el proceso y si me preguntas a mí eh, si fracasé o no, eh, yo creo que no puedo hablar de fracasos cuando, cuando tu planificación no la completas, ¿no? O sea, se corta, entonces simplemente los procesos se cortan y ya está. A veces te puede tomar un poco más tiempo, pero a veces eh, simplemente no... No, no te dan la oportunidad de poder terminarlo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que, que no solamente puede pasar a nivel de selección, sino a nivel de clubes. Eh, hay que darles tiempo, porque no puede ser casualidad que a todos los entrenadores les pase que llegue a un sitio y si no encuentras resultados a la tercera fecha y estén queriéndole cortar la, la cabeza, ¿no? Entonces, habría que, que, que creer en los procesos, porque creo que el profesional que llega a, ya sea a una selección o a un club de primer nivel, eh, pues no ha sido, a ver este, a ver, a ver, vamos a ver qué tal va. No, has hecho un, un estudio para ver más o menos si esa persona es, es adecuada, ¿no? Como ustedes ahora, Gonzalo, que me dice, bueno, hemos hecho, un hemos hecho nuestra tarea, hemos averiguado un poco de ti y, bueno, eso es lo lógico que uno tiene que hacer, ¿no? Este es el equipo que les digo que dirigía yo en, en, en el fútbol, eh, que era el campeón, pues, iba o sea, si pasabas todas las etapas llegas al fútbol profesional, ¿no? Pero como en todo, necesitas plata, ¿no? Necesitas inversión para llegar a, a, a lo más alto, ¿no? Fue tremenda hazaña esa de dirigir un equipo de hombres con la valentía y la personalidad que tuviste y además eh, alcanzar el éxito. Y, y obviamente reforzaste eh, esa confianza que, que entregaste en un principio y luego con eh, los resultados. Y yo creo que ahí ya no había que dudar más de ti. Pero quería preguntarte por la selección, Chile, o sea, la selección peruana de fútbol. ¿Te sentiste cómoda cuando estuviste dirigiendo esos dos años? ¿Y cómo fue esa experiencia? Eh, fueron unas de cal, otras de arena. Eh, eh, la experiencia más, más, más lapidaria, más horrible que tuve fue cuando fui a Chile, que nos metieron 12 goles. Eh, fue una experiencia horrible Pero fue un error Mío, Garrafal Por haber aceptado un partido eh, Obviamente las ansias de querer Jugar, de querer ver en qué, en qué Lugar estábamos eh, te, Teníamos solamente dos semanas de entrenar Con la selección mayor, yo venía de hacer Una gira con la sub-20 eh, Tenía varias jugadoras de la sub-20 en, en la selección mayor Y y de verdad, eh, que te metan 12 o sea, es para, para meterte un tiro, ¿no? No, no, no, no quieres estar ahí. Pero la sensación que yo viví en ese partido, y gracias por tocarlo, porque nunca nadie me lo preguntó, eh, qué es lo que se vive. No es que seas una desgracia como entrenador, no es que la jugadora sea una desgracia como entrenadora, pero, como vuelvo a repetir, mi error fue aceptar un partido eh, de, con una preparación solamente de dos semanas, sin saber con, en qué nivel estaba Chile. Mira, si a mí, me yo ahora que sé cómo está Chile y me dices a mí, oye, en dos semanas nos vamos a enfrentar a Chile, ¿vamos? Yo te digo, no, no voy, o sea, no hay forma, eh, por dos motivos, porque Chile superior en ese momento nos va a pasar por encima, no tenemos la preparación adecuada, y sobre todo porque en Perú necesitábamos tener y ganar confianza. Entonces, las chicas dentro de todo conocían un poco el, el nivel de Chile, pero yo no. Eh, te miento si te digo que yo sabía el nivel de Chile, no lo conocía en absoluto. Y, y lo otro, pues, es que cuando cantaron el himno, y siempre lo, lo cuento como anécdota, que, que las chicas, cuando Chile cantó el himno nacional, yo le veía las caras a las chicas, las chicas estaban como, wow porque el estadio creo que si no estaba lleno, estaban tres tribunas recontra llenas, llenas llenas total, y cantaron el himno nacional con tanta fuerza, con tanto amor, que hasta a mí me provocó cantar el himno de ustedes. O sea, era tanto, tanta efervescencia la que tenían, que yo creo que las chicas lo sintieron, y esos primeros 20 minutos donde nos meten 50 goles, eh, simplemente ellas no daban pie con bola, ¿no? O sea, no podían dar un solo pase los nervios se las comieron, eh, eran un manejo de nervios, ¿no? Un manejo de nervios total, y, y yo me responsabilizo de eso porque no debía haberlas llevado a jugar cuando nosotros no estábamos preparadas, ¿no? ¿no? No sé si si hubiéramos estado preparados hubiera pasado lo mismo, yo creo que no, eh, pero toda, todo el contexto de, de lo que sucedió y la falta de preparación eh, nos, nos cobró y muy fuerte, ¿no? Y ahí pierdo pues yo un poco de credibilidad definitivamente, como entrenadora. Eh, pero seguía creyendo en que todo es un proceso, eh, se fue mejorando, se mejoró muchísimo. Fuimos a un sub-20 donde le ganamos a Argentina por primera vez en la historia, se le ganaba a Argentina en un sudamericano, eh, no, fue, no fue relativamente mejor. Eh, Paraguay que clasificó al mundial sufrió con nosotros. Colombia, sino otra vez Colombia nos vuelve a ganar eh, de, de forma fea, pero nosotros teníamos eso, ¿no? O sea, eh, cuando un equipo está en proceso de crecimiento, de desarrollo, va a tenerte a cal y de arena, o sea, vas a estar bien en un momento y de repente te puedes caer porque todavía no eres sólida, todavía tus bases no están asentadas. Entonces, eso toma tiempo. Y, y, y fuimos mejorando, estábamos mejorando, el sub-17 nos fue muchísimo mejor, lastimosamente para mí en una categoría donde dos, tres jugadoras pueden marcar la diferencia del, del desarrollo de un, de un equipo, eh, las perdí por lesión este, una semana antes del sudamericano y eso mermó, tuve que hacer cambios a último momento eh, con jugadoras que no estaban acostumbradas a jugar en esas posiciones, porque no somos Brasil donde tú tienes tres, cuatro jugadoras por posición, entonces a veces no tienes ni siquiera una por esa posición y tienes que adaptar, entonces... Hubieron cambios y las cosas no salieron como hubiera querido, pero, pero se mejoró, se fue mejorando. Ya después no voy al sudamericano de, de Chile, porque una semana antes del sudamericano, o sea, nosotros regresábamos de, de Argentina y yo, pues, este, a mí me separan de la selección. Bueno, decisiones de, de la federación, ya yo no pude ir este, al, al sudamericano de Chile, que yo sé que Perú hubiera hecho las cosas muchísimo mejor, las chicas no, no querían, que yo, o sea, querían que yo siguiera, pero bueno, donde manda capitán, no manda marinero, eso desestabilizó un poquito al, al grupo, pero con todo pues este, se fue, y yo creo que de lo que se jugó esos 12-0 que nos habían metido aquella vez, eh, creo que la selección jugó muchísimo mejor, no ya, ya nos metieron cuatro, pero pero ya no es tan escandaloso, estás jugando en tu país eh, con un Chile que, que venía de hacer giras en Europa eh, y con todo el apoyo para clasificar al Mundial que al final lo termina logrando, ¿no? Vivian, sí. eh, antes de continuar, porque ya nos queda poco tiempo, tenemos que pasar a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que ataque directo salga al aire por la señal de tu zona X, les comento, chicas, que son las 23 con 3 minutos acá en Chile, 22 con 3 en tu país, nos quedan un poquito de tiempo para, para finalizar el programa, se nos ha ido bastante corto, ha sido una entrevista muy extensa por la carrera de Vivian, pero tenemos que saludar primero que todo a nuestros amigos de Nubleprint. Te comento, Vivian, que Nubleprint es una pyme, pyme significa que es una pequeña empresa que realizan Objetos como este, que te voy a mostrar a continuación, que es una tacita del club donde yo estoy trabajando como encargado de prensa, que es Unión La Calera Femenino, okay. también realizan eh, mousepad personalizados, ya sea de fútbol, tenis, colgantes de camisetas, eh, también llaveros de camisetas de fútbol, y ellos en estos momentos están realizando una campaña que es una rifa interna, y consiste en lo siguiente, dice... Amigos, les anunciamos el inicio de esta rifa que consta de los siguientes premios. El primer lugar es un, eh, una caja guardacorcho o guardatapas de cerveza más chopero personalizado, que es un vaso de cerveza que, que así, así le decimos en Chile. El segundo lugar, una caja guardacorcho o guardatapas de cerveza más tazón personalizado como el que te acabo de mostrar, y el tercer lugar, un pack new Le Print, tazón personalizado, mousepad personalizado, más colgante de camiseta de fútbol personalizada, más llavero de camiseta personalizada y finalmente un desayuno sorpresa cortesía de gusto RIA. El valor del número son 2.000 pesos chilenos y son 50 números disponibles. Este sorteo se va a llevar a cabo una vez que se hayan vendido todos los números, que son 50, a través del Instagram de Nubleprint, que es arroba Nubleprint. Y para comprar los números lo pueden realizar al número más, más 569 dos nueve gentileza de nuestro amigo Eduardo Asensio. Así que saludamos a nuestros amigos de New Le Print por el tremendo apoyo que le brindan al fútbol en general y en particular al fútbol femenino. Gonzalo, y si gano, me lo mandan a Perú. Y sí, por supuesto por <risa> okay, supuesto. Ahí okay. te, te, te contactas al Instagram arroba nublepin, Y mira, te quiero comentar lo siguiente Si tú conversas con Eduardo a través del Instagram Tú le dices, ay, que yo quiero comprar un tazón No sé, por decirte De universitario de deportes Me dieron el dato en ataque directo Y él te va a hacer un descuento del 20% Oh, está buenísimo Ahora, <risa> sí. ahora dime, dime, me dijiste mil pesos? Chilenos, sí ¿Y eso cuánto es en dólares? Oh, ah, en dólares. Sacamos el cálculo al tiro. Ah, pues sacamos el cálculo. Sacamos el cálculo al <risas> tiro, no hay problema. Ahí yo ya para, te di el dato. Para, para, luego, para luego hacer el cambio a, a soles, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí ya te di el dato que es arroba nubleprint. Ahí luego, como lo estás viendo en la pantalla. Okay. El, dólar, el dólar acá está aproximadamente 800 pesos. Lo multiplicamos. Sí. 786 pesos. Lo acabo de ah, Exactamente. Wow. Exactamente, son 800, exact, exactamente. ¿Estás sacando el cálculo? <risas> exactamente, estamos ahí sacando el cálculo. Efectivamente, como tú decías, Daniela, así Esto, que ahí. Es, está buena la oferta. Está súper buena la oferta, así que un 20% para que tú puedas. Por ejemplo, y mira, ahí tenemos tacitas de ataque directo. ...a todo esto le tengo que dar una Daniela... ...están en los estudios de tu zona X... ...porque en estos momentos debido al coronavirus nos encontramos en nuestras casas... ...así que ahí nos vamos a poner al día con las demás muchachas... ...y muchachos que son parte de este programa... ...también tenemos otro auspiciador que se la juega por el fútbol femenino en particular... ...que es Estilista Turco... ...Estilista Turco más de 15 años de experiencia... ...que hacen un trabajo increíble en cambios de, de estética femenina... ...ahí vamos a estar mostrando imágenes, mira... ...mira qué, qué hermoso trabajo el que realizan nuestros amigos de estilista Turco... ...en lo que es teñido, en lo que es corte de pelo, en lo que es manicure... ...también ondulamiento del cabello... ...y ellos trabajan en Iquique, en Iquique tienen su casa central... Iban a hacer uno en una ciudad acá en Chile que se llama Santa Cruz y también en nuestra capital en Santiago, pero por el coronavirus no lo pudieron hacer. Pero ya finalizando esta pandemia se comprometieron a venir acá a Santiago y van a hacer, acá en Chile le decimos una manita de gato, que eso significa le van a hacer una atención estética a nuestras muchachas. Así que Carla, Giselle, Denise, Marisela y Daniela van a tener ahí... Un corte de cabello, cambio de look, gentileza de estilista turco. Para más información, lo puedes visitar en su Instagram, Eduardo-Cuafor, o puedes escribir al WhatsApp, más 569-57658109. También saludamos a nuestros amigos de Deportes Coru. Deportes Coru, que es una marca deportiva eh, nacional que. Confecciona equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros Y también van a ser prontamente eh, la marca oficial del cuadro de Unión La Calera Femenina Ellos van a vestir al primer equipo que en estos momentos milita en la primera B Que es la actual segunda división del fútbol chileno nacional Para más información pueden visitar su Instagram Arroba Deportes o escribirles al WhatsApp a William que es el encargado de esta empresa, más 569 También saludamos a nuestros amigos de AquaAntu. AquaAntu, que es una microempresa que vende agua purificada por toda la región metropolitana en la capital de Chile, que es Santiago. Ellos hacen despachos en todo, toda la región metropolitana, cuentan con los permisos pertinentes y ellos, eh, el primer despacho tiene un costo de mil pesos y del cuarto despacho en adelante el costo es de $2,500 pesos. Para más información los puedes visitar en su Instagram aqua.antu o te puedes contactar al WhatsApp que en estos momentos está apareciendo en pantalla. Ya que en estos momentos, por temas de Internet, siempre en Chile pasa esto, siempre se pega o pasa algún inconveniente en cuestión, pero afortunadamente lo pudimos solucionar en nuestros hogares. El WhatsApp es más 569-4555-6740. Y esto es para DJ Fakir, también para nuestros amigos de Ataque Directo Tercera y también para. Una de nuestras compañeras de Ataque Directo a Fútbol Femenino, que es Denise Pérez, que son amantes del café. Queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Bazar Cafetero es una tienda online que vende productos de café, vende chocolates de cacao. También ahí, como tú puedes apreciar en la imagen, vende máquinas para moler el grano del café y preparar un café sabroso. Proveniente de Colombia y también venden cuadros como pudimos apreciar en las imágenes que son hechos de granos y que tú puedes adornar tu oficina o también tu dormitorio o cualquier lugar de tu casa. Para más información visítalos en arrobabazar.cafetero o también te puedes contactar al WhatsApp más 569-7955-4102 o visitar su página web www.bazarcafetero.com. Y otra tienda digital que, te, que queremos saludar son nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7 que es una tienda online que vende artículos deportivos como balones, como apreciamos en estos momentos en pantalla. También mancuernas, pesas, patinaje, etc. Y ellos también están con un proyecto que lo van a realizar tras finalizar esta pandemia que quieren crear escuelas de fútbol no solamente para varones, sino que también para mujeres. Para seguir potenciando el fútbol chileno masculino y femenino. Para más información, visítalos en su Instagram, arroba 7 spa o su página web www.planetasiete.cl Ya está, mi estimada eh, Vivian, yo creo que te va a gustar, que es un auspiciador que nos apoya bastante, que es Foodshop. Foodshop es una tienda online que vende camisetas de fútbol de todo el mundo, ya sea del fútbol europeo, del fútbol nacional, del fútbol sudamericano... También tienen camisetas de selecciones, como el caso de tu país, de Uruguay, Paraguay, también equipos peruanos como Sporting Cristal, Universitario de Deportes, etcétera. Para más información, visítalos en su Instagram, arroba foodshop.scl o también en su Facebook, www.facebook.com slash foodshop.scl y también queremos saludar a nuestros amigos de Fútbol Connect. Fútbol que es una aplicación que tú puedes bajar por Android o por iOS, en donde tú puedes hacer una reseña de tu carrera contando tus características, tus cualidades, mostrando videos para que representantes de otros países, ya sea de, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Venezuela y recientemente en Argentina y en Chile, gracias a nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, tú puedas mostrar tu carrera y también potenciarte en el extranjero. En Instagram lo puedes visitar a través de arroba para que puedas tener más información al respecto. Y este le va a gustar a DJ Fakir y también a Daniela porque queremos darle las gracias a nuestros amigos de China Walk. China Walk es la mejor comida china que hemos probado y que en estos momentos en pandemia ellos siguen trabajando más haciendo los despachos respectivos. Y también la pueden pedir a través de su WhatsApp, que es más 569-65314319, que es de Plaza Vespucio. Y ellos también tienen sede en los distintos eh, centros comerciales o malls, como se le dice acá en Chile, ya sea en Santiago y en regiones, acá en varias comunas de nuestro país, Maipú, en eh, Providencia, La Florida... Eh, también en Huachuraba y también en Las Condes. Así que les damos las gracias a China Walk. Mi estimada Daniela, ¿cómo estuvo ese almuerzo de China Walk que le entregamos el día viernes? Estuvo exquisito, exquisito Bien. China Walk, de y verdad. Caso, y en el caso de DJ Fakir, para que nos digan la muela. <risas> y ahí le, preguntábamos, le, le preguntábamos a DJ Fakir cómo estuvo el almuerzo de China Walk. Sí, ahí vamos a tener menús. Ellos se han portado muy bien con nosotros, no solamente con ataque directo fútbol femenino, sino que también con ataque directo tercera división. Bueno, China, son todos... China, China Walk también acá y en Perú. ¿También? Ah, bien. Sí, bien. Así es que habría que preguntar de dónde es China Walk. Bueno, buen punto, buen punto. Pero aquí ¿Eh? obviamente tenemos el contacto por, la, <risa> por, la, por el área de gerencia en Chile. Pero Creo lo que felicito, toma... la verdad, porque... Tienes muchos auspiciadores y eso es muy bueno y habla muy bien del programa, ¿no? Sí. sí, ha sido un trabajo de todos, un trabajo de todos, que hay muchos eh, medios independientes que han creído en este proyecto que pronto vamos a cumplir tres años de vida y, y no ha sido fácil, pero estamos cada día creciendo y aportando para que el fútbol femenino y el fútbol amateur siga aportando un granito de arena para nuestro país. Ya que nos va. queda... Exactamente, ya que nos queda poquito tiempo, aquí tengo una pregunta que nos hace nuestro auditor Erwin landsberger que dice lo siguiente, que es lo que estaba comentando Daniela antes de ir a la pausa comercial, tú te hiciste cargo de Perú después de Marta Tejedor, Marta Tejedor que también dirigió a la selección chilena Sub-20 cuando fue el, el, el Mundial Sub-20 en el año 2008 y que ¿Y tú la tuviste que reemplazar. Fue nuestra primera entrenadora también, porque antes de eso habíamos tenido solamente entrenadores. Efectivamente, Daniela, efectivamente. Sí, eh, sale Marta, entro yo, efectivamente. Eh, bueno, eh, no sé qué, qué quieras saber exactamente, pero sí, efectivamente, ella sale y entro yo, ¿no? Pero, como te repito, eh, son los procesos que ella estuvo, si no me equivoco, cuatro años, o, o tres o cuatro años en, en la selección, eh, y fue la... La tercera mujer que estaba, la segunda mujer que estuvo en una selección, yo he sido la tercera eh, hablando de, de mujeres, ¿no? Básicamente. Y ahora pues ella se encuentra dirigiendo a un equipo en, en Inglaterra, que ahorita no recuerdo cuál, qué equipo de la primera de Inglaterra, ¿no? Vivian, a propósito de, de, de eso que estás comentando... Eh, bueno, Marta, acá se habló mucho de, de Marta Tejedor porque era la primera entrenadora para la selección chilena y porque además le tocó dirigir a La Roja en un Mundial Sub-20 que además fue el primer Mundial femenino que se realizó en nuestro país entonces fue doblemente importante a pesar de eso, el desempeño de Chile no fue el mejor pero también creo, opino lo mismo que tú, al igual que en Perú, fue parte de un proceso a Chile le faltaba mucho por, por desarrollarse futbolísticamente pero eh, conociendo el trabajo que hizo con, con Chile, lo que eh, también después llegó a Perú ¿Qué opinión tienes de ella como, como colega y, y del trabajo que hizo en la selección peruana? Eh, mira, yo hablé con ella muy, muy pocas veces eh, Después nos encontramos en lo que es Comebol, en un curso Y el, lo que pasa es que el, antes de que yo llegara a la selección peruana a ella le, le dijeron si para que yo sea su asistente ¿no? eh, en la selección. Pero eh, fui a una entrevista con ella, pero ella no dijo, ella, bueno, en pocas palabras dijo que yo estaba sobrecalificada para ser su asistente. ¿no? Así es que, este, bueno, no, me hubiera gustado poder trabajar con ella, porque al margen de los resultados yo considero que es una persona que sabe, eh, no es instructora porque no sepa, es instructora porque sabe y, pero a veces, pues lo que tú quieres plasmar eh, es lo que vuelvo a repetir: lo que tú quieres plasmar en el campo no necesariamente lo vas a lograr en un tiempo X, que, es, que te lo exigen. Eh, tiene mucho que ver, o sea, yo siempre catalogaba al entrenador, como catalogas a un jugador, a el, el entrenador, hay, cosas, hay cuatro cosas que tiene que manejar para estar en el en nivel top, ¿no? El entrenador, para empezar, tiene que saber, ¿no? Eh, o sea, tiene que ser entrenador, tiene que saber hacer los eh, trabajos de campo, eh, cómo, cómo vas a trabajar para mejorar tu modelo de juego, eh, qué es lo que necesitas. Eh, luego, el entrenador tiene que tener eh, una lectura, de, o sea, ser estratega, porque, a ver, yo puedo trabajar, poner bien los conitos, ¿no?, como fastidio. No puedes saber poner los conitos, hacer los drills, pero después eh, viene la parte del de planteamiento, o sea, tú puedes plantea, plantear un, una estrategia en el juego, de repente el otro equipo te bloquea eso, entonces tú replantearlo, y eso es una lectura de juego, o sea, ser estratega, ¿no? Eh, después el entrenador tiene que tener el manejo de grupo, porque también ahí se te puede ir si no tienes el carácter adecuado para manejar un grupo, ya sea porque tienes muchas estrellas o porque no las tienes, eh, e impulsarlas, qué sé yo, y por último, saber escoger a tu gente, ¿no? Eh, hoy por hoy, por ejemplo, en las eliminatorias masculinas, el entrenador más que entrenador es un seleccionador, ¿no? Porque selecciona a los mejores jugadores y a veces te puedes estar equivocando, ¿no? Y no seleccion seleccionar precisamente porque el tiempo que tienen de, tra de trabajo para, el para los dos partidos que se van a jugar en los eliminatorios es de una semana, así es que entrenar, lo que se llama entrenar es saber seleccionar y tener ojo a ver con quiénes te quedas. Si es que yo creo que si un entrenador maneja esas cuatro cosas en un nivel, en un promedio, o sea, si le doy puntaje 10, que es lo máximo, que se maneje cada punto eh, arriba de 7, pues estamos hablando de un excelente entrenador. Eh, yo considero que Marta es no solamente instructora de FIFA, también ha sido instructora de Comebol, él la ha escuchado en sus, en sus ponencias y definitivamente sabe, sabe mucho. Yo no puedo hablar de cómo ella ha trabajado en el campo, porque no la he visto trabajar y mal haría yo de, de hacer una crítica. Si tú me dices por los resultados, pues bueno, los resultados hablan por sí solos, no, no le fue bien definitivamente. ¿Qué ha, qué ha sucedido en la interna, No lo sé. Sí tuve conocimientos un poco de que acá en Chile no le fue bien a ella, eh, seguramente ustedes también esperaban mucho de ella, eh, viene una entrenadora de Europa y esas cosas, pero... Yo he tenido la oportunidad de estar en, en Europa eh, estudiando un año, año y, eh, año y dos meses por allá y, y no es que tampoco sepan más que uno, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen eh, otras posibilidades para desarrollarse, pero no es que sepan más, no es que, oye, mira, el, el técnico de allá es, sabe más que uno, ¿no? Porque si acá en Sudamérica nosotros nos preparamos, sabemos tantos como ellos, pero el, el tema es que no tenemos esa... esa Logística, no tenemos esa infraestructura que tienen ellos, básicamente eso, ¿no? Cuando de repente yo veo trabajar a las chicas, ¿cuál es la diferencia? Porque me lo han preguntado muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre las chicas que entrenan en Europa y las chicas que entrenan en, en, en, en Perú, no? Simplemente es la actitud, ¿no? Es la actitud, punto. No, no hay otra, porque eh, sigo insistiendo que la calidad eh, de la jugadora latina... Eh, a la, eh, cuando nosotros empecemos a trabajar de forma más seria a todo nivel y todos, todos, todos en Sudamérica Es que Europa va a empezar a temblar con, con Perú, con, con, perdón, con, con Sudamérica Como lo hace Europa cuando tiene que ir a un mundial y se encuentra con una Argentina, un Paraguay este, Un Uruguay, Chile en su momento, eh, Perú ahora en este último mundial, o sea somos somos, somos este, de un juego eh, muy, muy rico, muy bonito, muy, muy alegre, ¿no? Que necesitamos ponerle la cultura, la disciplina, la intensidad del europeo y yo creo que no vamos a tener un mundial, sino vamos a tener muchos mundiales. Así es que mal, mal, mal haría yo hablar del, del trabajo de Marta sin conocer realmente cómo ella trabaja. ¿Qué es lo que pasó dentro de la selección? Eh, no lo sé. Eh, no se dieron los resultados. Estuvo, si se, no sé si fue tres o cuatro años, eh, obviamente sí estuvo muchísimo más tiempo que yo, eh, pero, eh, pero creo que las cosas, por lo menos hablando de Perú, no van a cambiar en dos años con un entrenador que venga. ¿no? Hoy estuvo, después de que me, me fui yo, vino Doriva, que es el entrenador actualmente de la selección peruana, ya él lleva dos años, no le ha ido bien tampoco y él viene de dirigir un mundial con la sub-20, o sea, no es un tema de entrenador, es un tema de todo lo que implica eh, un trabajo, no, eh, la logística, la infraestructura, el apoyo, lo que se le da a las jugadoras, bueno, todas esas cosas y desde cuándo empezaron las jugadoras y el compromiso de las jugadoras también, no, o sea que a veces aquí es muy fácil, le cortas la cabeza al entrenador, el entrenador tiene la culpa, y, y después viene otro entrenador y le pasa lo mismo, y viene otro entrenador y le pasa lo mismo, y entonces dice, bueno, ¿es el entrenador? ¿Son las jugadoras? ¿Es las dirigentes? No, es todo. Así es que hasta que no entiendan que es un todo, eh, las cosas van a seguir igual en Perú, ¿no? Hablo de Perú. Y en base de a lo que usted comenta, bueno, ahí usted hace un análisis que yo lo encuentro muy muy caballeroso en su parte, porque habla profesionalmente de Marta Tejedor en ese sentido, como también fue el lazo con Ricardo Gareca, Ricardo Gareca que hace una revolución en el fútbol peruano a nivel de selecciones, porque todos sabemos que el futbolista peruano tiene una calidad increíble, pero en el aspecto disciplinario no, no es muy bueno en ese sentido, pero me imagino que igual los entrenadores de las selecciones a nivel masculina Tienen que tener un nexo con la seleccionadora femenina ¿Hubo un en ese sentido con Garica? Eh, no. no No, ninguno No, no ninguno eh, ellos, A la hora que ellos entrenaban Nosotros teníamos que dejar de entrenar eh, No podíamos entrenar Si han tenido la oportunidad de ir a la Videna solamente tiene, hay tres campos de fútbol, entonces ellos copaban dos y nosotros teníamos el sintético que es donde entrenábamos siempre, ¿no? Eh, pero no, pero sí, él, una persona muy correcta, muy educada, cuando lo, me, me he cruzado con él, eh, saluda como, bueno, como debe ser, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Pero no, nunca tuve un acercamiento, eh, ni de parte, la verdad, ni de parte de él a, a saber de mi trabajo, ni yo tampoco me acerqué. Solo cuando terminamos de entrenar y tenía la oportunidad de quedarme a ver los entrenamientos de los chicos, obviamente yo por ser entrenadora de selección me podía camuflar, ¿no? Pero las chicas sí tenían que retirarse de la videna, ¿no? Eh, es un poco, esas cositas que todavía pueden estar fastidiando, eh, pero bueno, es, es, es lo que hay por lo menos creo que, o ahora ha cambiado eso, eh, pero igual, ¿no? es, ya es, bueno, cosa de cada uno, ¿no? ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de conversar con, con el profe Gareca, y sí, hizo un buen trabajo, y, y, y él, por ejemplo, en la primera rueda de las eliminatorias estaba a punto de sacarlo, ¿no? Pero Juan Carlos Oluita creyó en su, en, en su trabajo, pensó de que el proceso tenía que continuar, y él es un, un, un pilar realmente dentro de la del desarrollo y del, del logro de haber llegado al mundial no de, de mantenerlo a, a, al profe Gareca a pesar de que los resultados no se estaban dando no Claro. Ya, antes de terminar, porque nos queda poco tiempo y darle el paso a Daniela, siguen los posteos acá en las redes sociales, nos escribe Emma Montaño, que manda saludos desde México, ahí nos están sintonizando en estos momentos, y destaca lo que había dicho la profesora Vivian respecto de la actitud de la jugadora, que no cuenta mucho, pues, dice, exacto, la actitud de la jugadora cuenta mucho y eso no lo tenemos en Latinoamérica, obviamente esa actitud va a ir cambiando paulatinamente. Osmar Casalino, que también le manda saludos a la profesora Vivian. Y agradecemos, por supuesto, la sintonía que hemos tenido el día de hoy con Vivian Aires como invitada. Daniela Tecedo, vamos con la última pregunta del día de hoy. Ya, Vivian, para ir cerrando un poquito la entrevista, eh, quisiera tocar dos temas que son bien similares o que vienen eh, uno conlleva al otro. Eh, uno es preguntarte, después de tu experiencia acá en el Estadio Nacional, la última vez que Chile enfrentó a Perú en ese amistoso, ¿cómo ves eh, técnicamente y tácticamente a la selección chilena de ahora? Y lo segundo es preguntarte, ¿qué diferencias ves en la idiosincrasia del de fútbol chileno femenino y el fútbol peruano femenino? Eh, a ver, le, eh, Chile para mí está... Yo te digo, me quedé con la boca abierta, o sea, si tú me dices de lo que cuando jugaba antes Chile y lo que juega ahora, uff, muchísimo, mejoró muchísimo, es más, yo no tenía duda de que Chile iba a clasificar al Mundial, eh, es más, yo hasta apostaba que Chile iba a ser el campeón de la Copa América, eh, en el Mundial yo creo que le jugó los nervios eh, y creo que hubieran, hubieran hecho, pero... A ver, era su primer mundial de mayores. Eh, lo que yo te decía, ¿no? O sea, ver toda esa, esa. Porque estuve en el estadio y todos los partidos fueron llenos totales de, del mundial. Y, y, y tal vez eso las, las comió a ellas. Pero creo que como selección, una selección muy buena. Eh, ya lo veía viniendo, eh, lo veía viendo, porque tuve la oportunidad de estar en Uruguay, en Montevideo, en, en las en la Libertadores del 2017 y vía Colo-Colo, que me gustó muchísimo, un equipo muy, con mucha dinámica, muy, muy intenso. Es más, te soy sincera, eh, yo estuve en, en el Wanda Metropolitano para ver un partido del Atlético de Madrid con el Barcelona femenino, con 60.000 personas, lleno total el estadio. Y el nivel de fútbol que yo vi ahí es que yo me quedo con la final de la Copa Libertadores. De, de, del Montevideo del 2017 así, cerrado eh, hubo muchísima intensidad eh, muy buen juego un juego muy eh, tácticamente exquisito o sea, completo, ¿me entiendes? y si hacemos esa comparación con Europa, pues me, o sea, todo toda la parafernalia alrededor del partido fue grandísimo de nivel a uno, pero como eh, esta expresión futbolística no, me quedo con, con lo que viene en la, en, en, la, en la Libertadores y en esa Libertadores estuvo Colo-Colo y, y a mí me impresionó muchísimo Colo-Colo, la verdad. Así es que yo me imagino que esa selec la selección de Chile tenía muchas jugadoras de Colo-Colo porque si no, no me voy a explicar, no vi los otros equipos, pero Chile ha mejorado muchísimo, tienen para seguir mejorando, ojalá que no, no pierdan ese impulso porque suele suceder que cuando llegamos a un nivel nos dormimos en nuestros laureles y nos vamos para abajo y de repente empiezan a saltar otras selecciones. Yo creo que eh, Chile tiene selección para rato, tiene una grandísima portera, que de verla nada más ya tú dices por dónde se la voy a clavar, porque es, es inmensa, eh, y yo creo que Chile tiene, tiene para seguir creciendo, ¿no? Eh, eh, pero todo va a depender del, del torneo local. Si el torneo loga, local es un torneo competitivo, pues la selección nacional... Va a ser también va a, llevar, va a sostenerse en la competencia, pero si el torneo local es malo, es de bajo nivel, entonces o vamos a buscar que las jugadoras emigren para poder tener jugadoras de, que, como nosotros decimos acá, extranjeras jugando por selección. Así es que yo veo, les doy mucha eh, eh, mucho, yo veo mucho crecimiento en la selección chilena, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que me dijiste, ¿cuál fue? Perdóname. Sí, la idiosincrasia, si sí hay oh. mucha diferencia entre lo que se ve, la idiosincrasia del fútbol femenino chileno y el peruano. Mira, eh, en Perú, eh, por lo menos el tiempo que estuve yo, traté de cambiárselo porque soy, yo soy de por sí muy aguerrida, muy corajuda. Eh, a mí la gente que juega despacio, yo un poco más le meto un cohete porque tiene que despertar. Eh, si sí, hay que carajear, se carajea, pero con respeto, o sea, no es insultar a la jugadora, sino un buen carajo, ¿no?, que reaccionen, porque si no viene el otro equipo y te va a comer. Entonces, acá es quién sobrevive, o, o son ellos o somos nosotros Y entonces, si somos nosotras, entonces tenemos que salirnos a, com a comerlas. Y eso trataba de, de, de, de inculcarlas, pero, pero cuesta, ¿no?, cuesta porque no está en, en, en la naturaleza de, del peruano, no está eso, o sea no solamente es con la mujer, sino es con el hombre en general, ¿no? Eh, no nos la terminamos de creer de que nosotros podemos ser grandes, ¿no? Eh, no hemos sido un país nacionalista nunca, y recién de unos años acá hemos sido nacionalistas con nuestra comida, cuando toda la vida ha sido la misma comida, y nosotros ahora levantamos la bandera y que somos, tenemos la mejor comida del mundo, y empezamos a, a ser más nacionalistas, ¿no? Yo he sentido mucho orgullo de, de ir a un mundial después de tantos años y ver, pues, todos los estadios cuando Perú jugaba, era llena total. Todo el mundo pensaba que el mundial no era en Rusia, sino era en Perú. Entonces, eh, o sea, no escapa, el hombre y la mujer son iguales, ¿no? Entonces, eh, el chileno es un poco, yo creo que el chileno es un poco más corajudo, más corajudo. pero si, si tú me dices a mí quiénes son los, los típicos corajudos en Sudamérica, pues son los paraguayos, las paraguayas, o sea, no puede ser casualidad, o sea, el paraguayo es conocido por ser guerrero, bueno, las paraguayas son iguales, ¿no? Eh, eh, el juego argentino es intenso, las argentinas son iguales, el juego brasileiro es, es de toque, de, de juego bonito, las brasileras juegan igual, entonces, el eh, eh, en Chile es igual, ¿no? El Chile con San Paoli o, o con el profe Bielsa antes, les cambió, los cambió totalmente a mí, yo era... Si a mí me dices, yo era bielcista también, me gustaba la intensidad de Bielsa, cómo jugó Argentina en el Mundial, que lamentablemente lo sacan en primera rueda, pero esas eliminatorias, pues, fue un monstruo Bielsa. Eh, con la selección, ustedes se lo llevaron a Chile y le cambió la cara a Chile, ¿no? Después viene San Paoli, donde San Paoli aquí eh, lo aguantamos eh, durante 15 fechas que no ganó un solo partido, perdió, empató, y luego termina siendo campeón con Bolognesi, ¿no? Entonces ahí te demuestra un poco más que a veces se necesita tiempo, ¿no? no no no todos tienen la suerte de tocar algo y cambiarlo de la noche a la mañana. Así es que eh, yo considero que paciencia, tiempo y las cosas van a cambiar, pero Chile y Perú, yo creo que ustedes en ese sentido todavía tienen un poquito más de coraje que nosotros que que va, vamos a cambiar también a medida que tú ganes, ¿no? Eso es Chile en femenino nunca ha ganado nada, eh, y bueno, pues obviamente te enfrentas que, con Argentina que ha ganado, con, con, con Brasil que ha ganado, con Venezuela, que futbolísticamente no es un país futbolista, eh, futbolero, sin embargo ha ganado, entonces tú, yo soy una convencida de que las cosas van cambiando a medida que tú vas mejorando. Y va a ir mejorando a medida que los resultados se van dando. Y entonces tú te llenas de coraje y entonces, a ver, a ver agárrate, ¿quién me, quién me va a ganar a mí? No? Así es que ese es mi, para mí mi análisis. Eh, Chile ya ganó, un, ya ganó la clasificación en un mundial, ya estuvo en un mundial. Por lo tanto, está en el, en, el, en el grupo de los privilegiados de Sudamérica, que solamente han sido Brasil, Argentina, Venezuela, eh, Colombia, no sé si llegó a ir a un mundial, tengo mis dudas, y, o bueno, en y Chile, ¿no? Perfecto. Eh, antes de despedir el programa, tenemos saludos acá de Ademir Rivera Vergara que dice: Siempre fuiste para mí una verdadera líder en el campo, ¿cómo no recordarlo en esos años 2000 del fútbol femenino peruano? Hay un auditor que te manda saludos y queremos darle las gracias a gracias, Ademir. Aires Manrique ex futbolista profesional, entrenadora, que también dentro de su carrera como directora técnica ha tenido estudios en la Universidad del Real Madrid. Por cosas de tiempo no alcanzamos a hablar de aquello excesivo bastante interesante, pero de todo corazón te queremos dar las gracias. Se nos hizo muy corto el tiempo, una experiencia muy rica saber sobre el fútbol peruano y todo este trabajo que se ha ido haciendo durante años. Así que, Vivian esta es tu casa, cuando tú quieras podemos tener otra entrevista, y si quieres señalar algo a nuestros auditores, por favor. Eh, no, agradecerles, la verdad, por darme esta oportunidad de, de hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, Dani, tú seguramente debes estar extrañando las canchas. Eh, <risa> y, y nada, gracias por la oportunidad, y nuevamente, como les digo, eh, esto es para que todo el mundo sepa un poco del fútbol, eh, de que ex existimos jugadoras que tal vez en su momento no hemos tenido la, la, la posibilidad de ser tan conocidas como, como lo son ahora Pero que todavía falta, falta todavía muchísimo para poder conocer más jugadoras y no olvidarme de los nombres, por ejemplo eh, Y así escuchar muchos nombres como, como Salas, Zamorano, este jugadores eh, exquisitos y, y poder mencionar los nombres de las jugadoras chilenas también ¿no? y uno, uno se le viene a la mente pues una diferente por el tamaño porque seguramente es buenísima que es la arquera Endler eh, y otras jugadoras más chilenas, pero que no las conozco de nombre, pero que sí sé son buenas pero que falta esa propaganda para para que las chicas ya no digan oye quién a, a quién como quién quieres tú jugar y no digan pues bueno quiero jugar como como Paolo Guerrero si no quiero jugar pues como no sé las jugadoras peruanas una Pierina eh, no sé jugadoras que ahorita mira que soy pésima con los nombres <risa> este, eh, que, que, que quieren que quieren jugar no al final eh, Gracias por apostar por el fútbol femenino, Gonzalo, y todo tu, tu, tu equipo de trabajo. Ibas eh, a ver que, como te dije, no van a ser tres años, van a ser muchísimos años más. Eh, casi me voy a ir a preparar un sanguchito mientras ibas haciendo la propaganda de, de todos los que estabas este haciendo, están apoyando tu programa, porque dije, wow. Este y veía, ¿no? Y siguen llamando, digo, se va a acabar el programa y no termina, ¿no? Entonces yo creo que deberías hacer un programa de dos horas para media hora este, dedicarle a quienes son los auspiciadores y el otro, otro otro nos queda algo a nosotros. <risa> sí, claro sí. que sí. Díganme, agradecerte por haber estado con nosotros en el programa y espero de corazón que algún día llegue acá a dirigir a Chile. Sería muy bienvenida. Yo feliz de la vida. De poder estar por Chile, conozco Chile, conozco Santiago, conozco Arica, conozco Iquique, así es que si es en Iquique puedo ir donde la peluquera, donde la, a ver si me hace algo en el pelo. Este, ahí, ahí está. Pero lindo país, pero que en invierno hace mucho frío, así es que te veo más <risa> bien de, de polo corto, ¿no? Deben de estar con calefacción ahí. <risa> sí, claro sí. que sí. Claro bueno, sí. es, un, es un gusto. Un beso, chicos. Bendiciones, bendiciones a ustedes, Eso bendiciones también. al programa. Y nada, pues cuando quieran volver a saber de mí un poquito más, yo con gusto puedo estar por ahí. No, bueno, por aquí, por, el, por, la, por la pantalla, ¿no? Claro, y obviamente mandarle cariños a tu familia, que se cuiden de esta terrible enfermedad que nos azota a nivel país. Y ahora sí, mi estimada Daniela Contreras, un placer tenerte acá. Es primera vez que compartimos acá Con un invitado nosotros Nos encontramos la próxima semana Porque mañana vamos a continuar Con Ataque Directo Fútbol Femenino Vamos a entrevistar a la jugadora Camila Bellavía de Rosario Central Y vamos a estar con Carla Ravera y como panelista A Camila eh, Vargas Capitana del cuadro de Unión de la Academia Femenina Así que se viene un programazo mañana Danielita, un placer Próxima semana nos encontramos Igualmente Gonzalo y Vivian, que tengan buenas noches Buenas noches chicos, gracias por, por esta entrevista. Besos, bye ver, bye. Todo. Por mi parte gracias. me despido, ha sido un placer, nos encontramos mañana. Gracias DJ Fakir a nuestros auspiciadores. 22 horas martes ataque directo fútbol femenino y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau. Bye bye.